Muy buenos días a todas y a todos Los convocamos a este encuentro De que, de que no solamente forma parte del sector público provincial Sino que forma parte también del sector empresarial Y del sector de los trabajadores Para que podamos dar a conocer nuestra estrategia De la restauración económica del año 2021 Venimos, como todos saben De cinco años muy duros para la economía de cinco años muy duros para el aparato productivo y para todos los trabajadores que reciben un salario como ingreso. Y hoy queremos empezar a dar vuelta a la página y retornar un camino de crecimiento con inclusión social. Los últimos indicadores de producción y de empleo son auspiciosos. Chaco lidera la creación de empleo registrado a nivel federal. La industria, la construcción, vienen reactivándose, vienen teniendo un crecimiento mes a mes de manera paulatina, pero vienen recuperando lo perdido en los últimos años. Pero también estamos convencidos de que a través de las medidas adoptadas, tanto el sector público como el sector privado, el salario y el poder de compra de los trabajadores se empieza a recomponer de manera paulatina. Pero también estamos convencidos de que el simple rebote de la economía después de la caída abrupta del año 2020 no alcanza. Hoy queremos presentar una estrategia que busca no solamente impulsar el nivel de actividad, sino que también permite encontrar medidas para mejorar las condiciones estructurales que tiene nuestra economía para un crecimiento sostenible. Antes de ir al grano, me parece muy importante explicitar cuál es nuestra visión económica. Este lanzamiento quiere un claro porqué que está asociado al chaco que queremos todos y todos. Seguramente muchos de ustedes se. Se preguntaron en algún momento por qué la Argentina o por qué el Chaco también no encuentra un camino sostenible de desarrollo. Porque venimos de muchos años de vaivenes económicos, de caídas y crecimientos constantes. Al igual que a nivel nacional, la política económica chaqueña sufrió históricamente de muchos vaivenes económicos. Sin una orientación definida de hacia dónde vamos, cómo llegamos a ese horizonte. Rara vez encontramos gobiernos que construyan sobre lo construido en años anteriores y que tengan a la política económica como una política de Estado. Esto no implica echarle la culpa a la política sino que al contrario la responsabilidad de encontrar un camino de desarrollo desde todos los que estamos acá el sector público, el sector privado y obviamente el acompañamiento de los trabajadores por eso me parece importante que podamos poner sobre la mesa qué chaco quiere este gobierno y por qué queremos que ese chaco lo tenemos que construir colectivamente los extremos sobre todo en términos económicos nunca se verifican en la realidad pero muchas veces son necesarios para explicar algunas lógicas y algunas inconsistencias que nos muestran que los resultados que esperamos no son los que suceden. Ahora bien, nosotros tenemos que construir un modelo de desarrollo que trate de construir entre todos y todas pero que supere muchas falsas antinomias falsos dilemas que hay en nuestra economía. es el consumo versus inversión todos sabemos que no hay forma sostenible de impulsar el consumo sin impulsar la inversión cuando el consumo aumenta por encima de nuestra producción lo que termina sucediendo en Argentina es el un crecimiento importante de nuestras importaciones y por lo tanto generando las condiciones inflacionarias que durante los últimos años tuvimos ahora de la misma manera, es imposible pensar en un aumento de la inversión en el aparato productivo del Chaco sin que el consumo sea pujante. Seguramente si pido que algunos empresarios levanten la mano de quienes están dispuestos a invertir en una economía con el consumo estancado, seguramente ninguno lo haría. Ahora, en términos políticos muchas veces es esa dicotomía termina siendo, se termina plasmando de si necesitamos crecer para distribuir o si podemos distribuir para luego crecer. Ahora, yo creo firmemente que tenemos que apuntar a la economía que distribuya para crecer. Y sé que ese crecimiento sostenido nos permita que esa distribución permanezca en el tiempo, que no se encuentre estancada. Obviamente el consumo es el principal motor de nuestra economía, pero necesitamos generar los incentivos necesarios y las condiciones necesarias para que la inversión crezca a la par que el consumo. Otra dicotomía otra que tenemos en la economía argentina es mercado interno versus exportaciones. Muchas veces nos preguntamos si tenemos que fortalecer nuestro mercado interno o mejorar nuestra capacidad de valor agregado en nuestras exportaciones. El mercado interno es el principal fuente de crecimiento en una economía de servicios como la nuestra. El 70% de todo lo que se produce en Argentina es consumida por los argentinos y las argentinas. Pero también las exportaciones nos abren un horizonte importante de generación de empleo de valor agregado y sobre todo de estabilidad económica porque la Argentina necesita de dólares y de divisas para mantener una estabilidad macroeconómica durante varios años. Está claro que tenemos que apuntar a seguir fortaleciendo nuestro mercado interno mientras avanzamos constantemente en una inserción estratégica internacional siendo el principal desafío que tenemos por delante que es el de generar valor agregado en nuestras exportaciones ahora también otra dicotomía que, que va de la mano es industria versus campo en Argentina la tuvimos durante mucho tiempo pero ¿por qué cerramos a impulsar el uno sin el otro? lo único relevante que tenemos en nuestra economía es generar valor agregado es generar empleo y es generar condiciones necesarias para que todos nuestros habitantes estén en una mejor condición. Necesitamos diversificar nuestra estructura productiva, agregar valor en el campo, agregar valor en la industria, agregar valor en todo lo que se produce en la Argentina. Estamos convencidos de que el camino que tenemos por delante es con industria, es con el campo, pero también es con los servicios. Otra disputa sin sentido es la de el Estado versus mercado O inversión pública versus inversión privada Todos sabemos que ni el Estado puede reemplazar la inversión del sector privado Pero ni el sector privado va a invertir ni un centavo en una economía sin inversión pública Sin inversión en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, en nuestras rutas o en nuestros puertos Está plagado de documentos de muchísimos economistas donde se intenta demostrar que la inversión pública expulsa a la inversión privada. Eso es una lanzoncera. Nosotros creemos en un Estado activo, presente y con fuerte participación en nuestra economía, pero con un rol complementario del sector privado. Tenemos que explotar las infinitas sinergias que tenemos entre el sector privado y el sector público. Otra dicotomía que aparece en la realidad es el empleo de sus, la tecnología. Están muy de moda los trabajos académicos que predicen los millones de puestos de trabajo que la tecnología va a destruir en el futuro a causa del avance de la automatización, de la inteligencia artificial y las distintas nuevas no tecnologías. Nadie duda que, por ejemplo, la impresora 3D va a generar que se necesiten menos empleos de trabajadores que, que produzcan aparatos industriales, como también lo fue la imprenta, como también fue el ferrocarril, pero lo que nunca sucedió hasta ahora o que provocó un desempleo masivo. Pero sí estamos en otro mundo. Las nuevas tecnologías están enfrentando un punto mucho más innovador. Estamos enfrentando un cambio muy profundo en las demandas laborales cada vez necesitamos más ingenieros cada vez necesitamos más programadores y la clave nuestra está en crear condiciones para poder adaptarnos a esas condiciones laborales y estamos convencidos que la única receta para afrontar esa dificultad es la educación ahora bien nosotros creemos en un camino sostenible de desarrollo en donde, como dije, necesitamos distribuir para crecer y crecer para distribuir. Necesitamos desarrollar el mercado local con una extensión estratégica. Necesitamos una estructura productiva diversificada y con alto valor agregado. Necesitamos producir las sinergias necesarias entre el sector público y el sector privado. Pero también necesitamos un mundo con mejor educación para poder adaptarse a un mundo 4.0 formando a todo nuestro capital humano. Creo que ese es el camino que tenemos que construir entre todos y todas. No solo por el convencimiento personal, sino porque la historia nos demuestra que cuando superamos esas falsas antinomias, la economía chaqueña creció como nunca antes lo había hecho. Entre, 2015, entre 2007 y 2015, la economía chaqueña creció lo mismo que en los últimos 50 años anteriores. Es decir, en 8 años crecimos lo mismo que en la mitad del siglo. Esto tuvo, lejos de ser, como muchos dicen, causa de factores externos, como el boom de las commodities, sino que fue causa de un modelo económico que fortaleció los ingresos de las familias, ampliando las transferencias sociales, las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, la jubilación para todos toda nuestra población como también la mayor inversión en infraestructura y la potenciación del sector de la construcción como también la mayor tecnología y la diversificación de nuestra matriz agropecuaria y el cuarto punto se impulsó como nunca antes las inversiones industriales eso generó que el producto bruto chaqueño en estos ocho años crezca 54% y el salario promedio de los trabajadores registrados crece a 43% en términos reales. Ahora, ¿cuál es nuestro punto de partida? Entre 2016 y 2019 en Argentina ocurrió una pandemia económica y en 2020 se profundizó con una pandemia sanitaria. En estos cinco años el Producto Bruto del Chaco cayó 12,9%. ¿Qué quiere decir esto? Lo que producimos todos los chaqueños hoy es lo mismo que en el año 2012. Volvimos 10 años atrás en términos de producción. Ahora, ¿qué implicancia tuvo eso? 12.217 puestos de trabajo se perdieron. 1.055 empresas ya no se encuentran. Y lo más importante de todo, y lo más doloroso, es que el salario del trabajador registrado perdió un 18%. Hizo que 69.000 personas se encuentren en la línea de pobreza, y más de 58.000 personas en la línea de indigencia. Ahora, el año 2020 claramente fue el año de la contención. El Estado usó todos sus recursos para garantizarle un piso mínimo de ingresos a las familias. Sostener las capacidades productivas. Trabajar constantemente, dando un ingreso a los trabajadores informales que no podían salir a trabajar. Ahora, esa fue la agenda de la contención. Necesitamos salir y promover para el año 2021 una agenda de crecimiento. Totalmente distinta. Ahora, ¿qué desafíos tenemos por delante? Son dos. El primero es recuperar rápidamente lo perdido entre el año 2016 y el año 2020. Pero este proceso económico tiene que servirnos para consolidar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Bueno, ¿qué es Chaco-Reactiva? Chaco-Reactiva es el marco económico en que el gabinete provincial... Implementa medidas económicas para poder construir, como dije, este camino de desarrollo sostenible. Yo solamente soy un transmisor de este marco. Cada uno de los ministros, la ministra de Desarrollo Social, la vicegobernadora, el ministro de Producción y Empleo, son los que llevan adelante la implementación de estas medidas. Ahora, ¿qué representa este plan? Son 52 mil millones de pesos que el Estado va a invertir para mejorar el mercado interno para mejorar y potenciar nuestra producción y empleo y para generar el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos años ahora bien, este plan no puede salir o no puede llevarnos a no trabajar en problemas que nos parecen más que importantes cada una de las medidas económicas que vamos a llevar adelante tiene que tener perspectiva de género ¿Por qué? Porque son las mujeres, los jóvenes y las disidencias los que peores están pasando en este momento. Pero también tenemos que pensar de manera estratégica. Nuestro plan tiene que tener una visión de inserción internacional. Y sobre todo también ser responsables. Necesitamos trabajar en medidas que promuevan la sostenibilidad ambiental. El primer ejemplo. Que es la potenciación de la demanda. La pandemia tuvo la particular de suspender repentinamente a la gran mayoría de las actividades vinculadas al comercio y a los servicios. El 60% de nuestra economía, la economía del Chaco, son comercios y servicios. Por lo tanto, si se frenan estos sectores, se frena gran parte de la economía. Hoy en día las perspectivas no son las mismas que hace tres, seis o doce meses atrás. Somos optimistas. Necesitamos dinamizar el consumo, siendo el primer motor de la reactivación económica. Ahora bien, por todo lo vivido en los últimos años, el entramado económico y social de la Argentina, y en particular el del Chaco, ha quedado fuertemente deteriorado. Entre el 2015 y el mejor, en el peor momento de la pandemia, como dije, más de 69.000 chaqueñas y chaqueños cayeron debajo de la pobreza y otros 58.000 se vieron sumergidos en la indigencia. Necesitamos redoblar los esfuerzos para contener a los más vulnerables, renovando oportunidades para desarrollarse e incluirnos en la economía formal. Vamos a llevar adelante grandes facilidades para rápidamente alentar el consumo y así reactivar el mercado local, pero vamos a hacerlo de manera estratégica. La pandemia mostró un montón de planes de las familias al tiempo que nos hizo pasar más tiempo en nuestras casas, convirtiéndonos en lugares de estudio, lugares de trabajo y de convivencia. Es por eso que, conjunto al Instituto de la Vivienda, vamos a lanzar nuevas convocatorias para líneas de financiamiento subsidiadas para el mejoramiento y la refacción de la vivienda. De esta manera, no solo respondiendo así a una fuerte demanda de las familias, sino también llegando a más de 10.000 beneficiarios. Otro colectivo que necesitamos invertir es el de las refacciones de las organizaciones de la sociedad civil. Las bibliotecas, los centros culturales, los clubes de barrio, las asociaciones vecinales, todos ellos se vieron fuertemente reducidos sus actividades durante el año 2020. Por lo tanto, nos parece indispensable tocar aportes no responsables para el fortalecimiento de más de 300 organizaciones civiles de los 69 municipios de la provincia, destinándose a obras de infraestructura, refacción y adquisición de herramientas. Dejando un poco de lado las pequeñas y obras y enfocándonos en las líneas de consumo propiamente dichas, vamos a impulsar tres grandes programas. Una línea para la inclusión digital, beneficios para la compra de alimentos y bebidas y promociones para potenciar el comercio electrónico. La línea para la inclusión digital consistirá en créditos asaltas subsidiadas a través del modo Banco del Chaco para la compra de computadoras y cualquier otro dispositivo electrónico necesario para mejorar la conectividad. Otro nuevo hábito también que nos dejó el año 2020 fue la forma en que consumimos. ¿Qué compramos? ¿Qué vendemos? Las ventas online crecieron 124% en la Argentina. Es necesario que sigamos esta, ten esta tendencia y es esencial que desarrollemos este canal de ventas a nivel local. Para que más de 20.000 consumidores puedan encontrar una mayor variedad de bienes y para que más de 200 comerciantes puedan ampliar exponencialmente su mercado. Vamos a fortalecer el comercio online de emprendedores chaqueños. Por último, con el fin de aliviar las cuentas de las familias y morigerar el efecto de los aumentos de precios, vamos a retomar los super descuentos para la canasta básica de alimentos, llegando a más de 10.000 beneficiarios. Como dije, nuestra esencia es comenzar por los más vulnerables. Son ellos quienes más sufren la crisis económica y quienes más necesitan de nuestro apoyo. El modelo económico de 2016 a 2019 nos hizo más que marginar aún a los marginados y quitarles cualquier posibilidad de progreso. Ya están trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para cambiar esta tendencia. Y son ellos quienes van a destinar todos los recursos necesarios para recuperar de manera rápida lo perdido en estos años. Vamos a aumentar el monto de la renta mínima progresiva y al mismo tiempo vamos a ampliar el número de beneficiarios llegando a alcanzar a 30.000 familias en el año 2021. Vamos a fortalecer los comedores y merenteros. Vamos a trabajar en el deporte y al mismo tiempo apoyar a los clubes de barrio que ven una fuerte reducción de sus ingresos, activando más de 3.000 niños y niñas en más de 30 clubes de barrio. Y por último, es necesario habilitar alternativas de financiamiento baratas a quienes más lo necesitan. Los emprendedores de la economía popular no suelen contar con garantías necesarias para abrir una cuenta bancaria, limitando su acceso al crédito y muchas veces cayendo en canales de financiamiento alternativo con tasas usurinas. Esto imposibilita cualquier oportunidad de desarrollo de nuevos proyectos. Es por eso que es necesario que apoyemos a estos emprendedores. Por estos motivos es que estamos anunciando dos nuevos medios. Una línea de crédito no bancarizada para la inclusión financiera, permitiendo la realización de sus proyectos y motorizando la economía popular. Y por otro, potenciar el desarrollo de mercados populares con convenios específicos para realizaciones periódicas de ferias y mercados. En los próximos días, la ministra de Desarrollo Social junto al equipo vamos a empezar a contar cada una de estas propuestas. Como segundo eje, necesitamos potenciar la producción y el empleo. La provincia del Chaco, al igual que toda la región del Norte Grande, tiene un problema estructural que es la baja capacidad de generar empleo registrado del sector privado. A este problema de larga data se le suma una notable destrucción de empleo en los últimos cinco años. Entre 2016 y 2020 perdimos, como dije, más de 12.000 puestos de trabajo. De esta manera, en los últimos cinco años, la tasa de desempleo de larga resistencia pasó del 3,3% al 8,8, el peor momento de la pandemia. Aún más, analizar los números de jóvenes y mujeres la figura empeora. La desocupación para jóvenes de hasta 29 años asciende al 11,6%, 3,2 puntos porcentuales superior al promedio que es una existencia. Por otro lado, cuando vemos indicadores como la relación entre el empleo público y el empleo privado, salta a la vista que existe un marcado desequilibrio entre la estructura laboral y la que Sin embargo, creo firmemente que el diagnóstico acertado tiene que apuntar al, al déficit del empleo privado y no al exceso de empleo público. Sin echarle la culpa a los empresarios, a los sindicatos o a la política, sino que tomando la responsabilidad de poner en marcha un proceso virtuoso de generación masiva de empleo registrado es necesario. Este problema estructural de la creación de empleo privado no es más que un síntoma de un mal mayor, que es la baja eh, diversificación de nuestro aparato productivo. Hoy la economía yagueña es una economía de servicios en interno y de producción primaria en externo. Necesitamos diversificar y expandir nuestra matriz yagueña. Dado este diagnóstico que vamos a lanzar una serie de medidas que luego vamos a explicar en mayor detalle con el ministro de Producción, Industria y Empleo, que tiene que ver con el programa de jóvenes y el fortalecimiento y reinserción laboral. Necesitamos incentivar carreras estratégicas para el futuro de nuestra provincia. Vamos a acompañarlos a lo largo de cada etapa de su desarrollo. Vamos a intentar becas de grado, de posgrado, pasantías prácticas profesionales y primer empleo. En 2021, más de 45 mil alumnos universitarios contarán con una beca para aliviar sus gastos y que puedan enfocarse en el estudio. Al mismo tiempo, lanzamos más de 350 becas para carreras estratégicas, incluyendo la programación, el software, servicios informáticos, ingeniería, bioquímica, entre otros. Además, Comenzaremos a enviar alumnos universitarios destacados a que puedan formarse en el exterior, potenciando el capital humano chaqueño como nunca antes y generando una sinergia inmejorable entre países socios de la provincia. Dejando la formación de las y los jóvenes, pasamos a las experiencias laborales. Vamos a lanzar programas de pasantía y prácticas profesionales estratégicas, buscando ocupar puestos en industrias pujantes. ...o desarrollando tareas de gran demanda para el aparato productivo de la provincia. Seguimiento y evaluación de proyectos de infraestructura, comunicación, desarrollo multimedial, entre otros. Estaremos alcanzando a más de 3.000 jóvenes en tres años. El último programa dedicado a los jóvenes es el de primer empleo. A diferencia de los anteriores esta a jóvenes de hasta 29 años que no cuenten con estudios universitarios... ...y que tengan dificultades para insertarse en el mercado laboral formal buscando alcanzar a más de 6.000 jóvenes en los próximos tres años. En paralelo, ofreceremos acompañamiento técnico complementario para quienes no hubieran terminado sus estudios secundarios o estén interesados en aprender un oficio, estudiar una tecnicatura o una carrera universitaria. Pero los jóvenes no son los únicos que se encuentran en dificultades para insertarse en el mercado laboral. Es por eso que la segunda etapa o la segunda pata del programa de formación y empleo es el programa de fortalecimiento y reinserción laboral. Nuestra provincia, como las que conforman el Norte Grande, venimos sufriendo asimetrías económicas que postergan nuestro progreso, golpeando a los jóvenes, pero también a los adultos. Un gran primer plazo en la lucha para reducir estas asimetrías fue el, concret el concretado hace una semana en Catamarca, en la última región del Norte Grande, que fue logrado por el gobernador y por las 10 provincias del Norte Grande, es un hecho histórico para la configuración de un país más federal. La sanción de un esquema especial de bonificaciones a las contribuciones patronales de tres años para las nuevas relaciones laborales e industriales, promoviendo nuevas inversiones en el sector y haciendo que sean realidad aquellas que estaban estancadas. En ese sentido, nosotros queremos potenciar esa inversión en nuestra provincia y queremos recuperar los puestos de trabajo en los últimos años. Es por eso que vamos a llevar la bonificación de las contribuciones patronales establecidas en el Norte Grande y por decisión del Gobierno Nacional que recuerdo del el 70% para el primer año del 45% para el segundo año y del 20% para el tercer año en nuestra provincia esas contribuciones patronales estarán 100% bonificadas durante tres años complementando totalmente el esquema acordado entre el Norte Grande y el Gobierno Nacional la segunda medida consiste en reglamentar un régimen de incentivos al teletrabajo llamando a todas las empresas del país que deseen contratar talentos chaqueños a que lo hagan, sin tener la necesidad de trasladarlos a otras provincias. Vamos a subsidiar parte del salario de las contrataciones bajo esta modalidad, extendiendo los cambios entre las relaciones laborales que ganaron un terreno en los últimos años y para exportar trabajo chaqueño. Las últimas dos medidas apuntan a aquellos que más dificultades se encuentran a la hora de conseguir un empleo registrado. Necesitamos también insertar laboralmente a aquellos chaqueños cuyo grupo familiar sean beneficiarios de una renta mínima progresiva, logrando así conjugar un programa de asistencia social vinculada al empleo. La última medida del paquete de empleo es el programa Vuelta al Trabajo, donde subsidiaremos parte del salario de las nuevas relaciones laborales de aquellos chaqueños y chaqueñas de más de 50 años de edad. Es preciso destacar que todas las medidas del Programa Integral de Formación y Empleo fueron abordadas y deberán aplicadas con perspectiva de género, brindando los incentivos necesarios para achicar las brechas existentes. Es falso que las desigualdades se cierran sin adecuados instrumentos de política. Creemos que los colectivos de mujeres y diversidades puedan desarrollarse plenamente en el ambiente laboral y que lideren el desarrollo de las carreras del futuro. En la carrera de Ingeniería, las mujeres no llegan a representar el 25% del total de los inscritos. Una mujer cada tres varones. Es por esto que en el último 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, en el Ministerio de Economía lanzamos la Dirección de Economía, Igualdad y Género para que cada una de estas políticas tenga perspectiva de género. Como mencionamos, es necesario expandir y diversificar la matriz productiva chaqueña traccionando las 20 cadenas de valor. Es por esto que vamos a adecuar el régimen de promoción industrial de la provincia, ampliando los reintegros y permitiendo que las empresas puedan acceder al financiamiento en más de un proyecto a la vez. Por otro lado, estamos felices de anunciar el relanzamiento del régimen de economía del conocimiento, adhiriendo a la ley nacional, pero además ampliando los beneficios impositivos a las empresas que desarrollan estas actividades en la provincia, eximiendo el 100% de ingresos brutos y serios. Nuevamente, creemos que la economía del conocimiento es una lista clave de la matriz productiva de la provincia. Por eso estamos trabajando en el primer pueblo tecnológico del norte grande, en la municipalidad de Fontana. El pueblo es una invitación a que las empresas del sector, tanto de la provincia como no, se instalen a trabajar con nosotros. Queremos generar sinergias y que se traccione el desarrollo del capital humano chaqueño que tiene un gran potencial. Vamos a ampliar también las líneas de crédito para la promoción industrial, facilitando la concreción de proyectos industriales de nuestras empresas, para grandes, pequeñas y también para emprendedores. En cuanto al trabajo de los poderes, vamos a seguir potenciando esta actividad que tanto creció en los últimos años en la provincia, con fuertes incentivos a la creación de empleo. Las TICs, la confección y la marroquinería también tendrán su régimen de promoción industrial mediante importantes compensaciones salariales para las nuevas relaciones laborales durante los próximos cuatro años. Y por último, vamos a potenciar nuestra ventanilla única de inversiones en la provincia. La, la ventanilla agroindustrial ofrece seguimiento y apoyo a todas las empresas y emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos de inversión en la provincia, unificando, facilitando los procesos para acelerar la llegada de nuevas empresas a nuestra economía ya Ahora bien, el tercer eje tiene que ver con la inversión pública en el año 2015 el 20% de nuestro presupuesto estaba invertido en inversión pública y en gasto de capital durante los próximos cuatro años esta inversión pública en Argentina, en el Chaco y en toda la Argentina tuvo un deterioro enorme pasamos del 20% a solamente el 9% de inversión en infraestructura. Ahora bien, necesitamos recuperar, recuperar el rol central de la inversión pública en este modelo. Necesitamos traccionar la construcción y que también el sector público sea tracción de la inversión del sector privado. Es por eso que vamos a lanzar en los próximos días también, al igual que los otros ejes, nuestro plan de obras para todos los municipios. Obras en los 69 municipios de la provincia Con 700 millones de inversión promedio por municipio Con 4.382 inversión promedio en cada una de las 10 regiones Y también este plan de obras va a ser integral Son 48.000 millones de pesos 18 mil de ellos son invertidos en obras hídricas, obras de agua, de cloaca de nuestros servicios básicos. Nos van a permitir construir más de 1.900 viviendas y tener una inversión récord en infraestructura colar de más de 3.900 millones de pesos. ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, se van a generar más de 19.000 empleos directos y más de 3.600 empleos indirectos. ¿Cómo pudimos conformar este plan de obras? Fue un trabajo en conjunto con el gobierno nacional y con el trabajo incansable del gobernador para poder conseguir inversiones internacionales que nos permitan financiar uno de los proyectos de infraestructura o el proyecto de infraestructura más ambicioso de los últimos años. Ahora bien, esto es solo un marco económico. En los próximos días, cada uno de los ministros y ministras de nuestro gabinete van a poder explicitar mejor cada una de estas medidas que vamos a llevar adelante en los próximos meses. Lo que sí, este modelo, y como decimos con el gobernador, el año 2021 es el año de la recuperación económica. Es el año de la reactivación económica, es el año de la recuperación del salario real, pero también es el año en donde podamos dar mejor esperanza a todos los chaqueños y chaqueñas que vinieron pasando, años difíciles y sobre todo en el año de pandemia. Es por eso que los invitamos a que construyamos entre todos una economía mejor, una economía con mejores oportunidades y sobre todo con todos y todas. Muchas gracias.